Queridos hermanos, oír la voz del Espíritu Santo y recibir su dirección es tener comunión con el Espíritu Santo. Es una forma de tener comunión con el Dios trino. Como hijos de Dios y en especial como pastores y siervos del Señor, quienes hacen la obra de Dios, debemos tener comunión con Él. Y más aún, debemos anhelar tener esa comunión. En la Biblia podemos ver que todos los patriarcas de la fe tenían y mantenían una clara comunicación con dios y eran guiados por el espíritu de dios una pregunta ustedes hacen lo mismo sea de lo que se trate importante o no importante le consultan a dios en todo antes de tomar una decisión o acaso creen que algunas decisiones son tan fáciles y sin importancia que las pueden tomar sin la dirección de dios pero si depende y confía en Dios y en el Espíritu Santo en forma total, obedeciendo su dirección en todo aspecto de su vida cristiana, siempre saldrá victorioso en todo y nada le irá mal. Hermano, si usted es líder o tiene un cargo de cierta autoridad, deberá procurar siempre oír la voz del Espíritu Santo y recibir su dirección en todo asunto. No se guíe por su propio criterio que muchas veces es engañoso, incluso si se trata de ayudar o regalar algo a otro hermano o hermana. Y aún sabiendo lo que tiene que hacer, no deberá hacerlo de acuerdo a su propio criterio. Si hace de esta disciplina un hábito permanente, todo lo que haga prosperará. Si le pide a Dios dirección y Él lo guía en todo asunto, reitero, todo lo que haga prosperará. Y esto no es algo que ha estado solo al alcance de los patriarcas o padres de la fe, sino también está a su alcance. Dios es el consejero más sabio, más fiel y más poderoso que hay en este mundo. Asimismo, es el más tierno. Espero que todos ustedes anhelen la dirección y guía de Dios en sus vidas. Así, Dios con toda seguridad responderá sus peticiones y les concederá los deseos de su corazón. Jesucristo, la palabra de vida que era desde el principio.